Pero una muchacha que dijo que, que ella ofrecía eh, Cosas sexuales Caramba. Si le mostraban Un boletín donde ganara a Gonzalo O sea, parece que era una leonelista De o sea, manera o sea, oficial o sea, De manera oficial Sí, que... porque en realidad la Junta todavía no ha emitido No ha emitido todavía un, un boletín oficial Que dé ganadora a ninguno no, no le dé más esperanza ¿sabes? Entonces <risa> Eh, parece ser que en ese boletín eh, hubieron personas que se lo mostraron a ella. mira ella, la muchacha que se puso a estar ofreciendo esas cosas eh, de manera inoportuna en <risa> redes sociales. Y ustedes saben que los tigres no les escapa no, una. No, mira, entran claro, allá mira. mismo, a la Junta Central, y buscan claro, ese resultado. Y le mandaron, mírenlo ahí, le mandaron eh, mira, el primer, la primera mesa donde, donde está ganando Gonzalo. ¿Entonces ella qué ahora? Se puso de fresca. Eh, ¿Y ella qué entonces? ¿Qué va a hacer? Si ¿Ella prometió tal no, cosa? No, eh, mucha gente está... Dice, no, está mira, mira mandándole. Están pidiendo... <risa> Ay, mandándole claro pero, caramba, resultado. Así, ¿no? están pidiendo tú sabes están pidiendo esa apuesta de una de una caja de qué sé yo de una comida de una cena de comprar algo allí pero caramba de tal cosa no tiene que darlo tiene que darlo eso. entonces bueno la muchacha ahí mira miren la gente que le han mandado <risa> le han mandado muchos <risa> resultados mucho, de, resultado. de la junta para ir entrar Ahorita entran a todas y... Ah, es ese resultado. Un saludo. Bueno. Bueno, yo creo que a veces uno no, tiene que saber bien lo que uno va a decir en redes sociales. Muy delicado. Porque si uno en redes sociales salta con algunas cosas así, de manera... ¿Cómo se dice? Mira, y le mandan, eh. y le mandan todos los resultados. Pero míralo ahí, le están mandando, lados, eh. le, manda, le han mandado. ¿cómo ella la le gente le dice, estoy cumpliendo, cumple tú ahora, pero así no. Bueno, eso salió en el periódico El Nuevo Diario, no. donde salió la información y muchas personas están exigiendo ya su cobro. Por sea, usted antes, tiene que tener sí, mucho man. cuidado con lo que usted va a decir. <risa> las, las redes, redes sociales. Son peligros, o sea, son las redes peligros. sociales usted dice eso, miren. No, y si y ella lo, se, y lo, y se, se pone de manera pública a promover eso... El que, el que quiera su cobro que tenga cuenta también. Sí. Si <ríe> ella pagara, es el flaco. Bueno, es lamentable. Las personas pueden comentarlo a través de eso, del WhatsApp. Bueno, René, ¿qué tú tienes De su para punto los... de vista usted acerca de esa de noticia que, que Génesis acaba de presentar. Bueno, de su punto de vista. señores tiene que pagarle ella a la gente? <ríe> yo creo, no ojalá que, se, que hay que respetarnos no, un no, poquito más. Hay muchos boletines. <ríe> sí. <ríe> si sí, ella se pone a estar pagando con todos esos boletines. Ay, Dios mío. Y eso guay. que ella ofrece. Y mira que yo no me fijé de eso <risa> como así lo hubiese hecho. Tú hubiese hecho? Pero no, voy no, no, a la confía. Junta y a la capital. ¿Y de dónde se ella, por cierto? Y, y saco todo eso, eh. Ella, pues, y saca... mira, mira si, si yo te apuesto a ti que poco Franco Macorizano me di en cuenta que ya estaba ofreciendo eso. Sí, no. Porque es que a van ver, de una ay. vez y van allá a la Junta Central y lo sacan de donde estén. Y va y se llevan a su casa. Comienza, toma. I'm sorry, I cannot transcribe the audio it